Compañeros del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, eh, creemos que este año el número de materias reprobadas por alumno es menor. Vamos a comprobar esta hipótesis. Disculpa compañeros, ¿tú cuántas materias debes? Tres. Yo no debo ninguna materia. Yo debo una materia. Seis. ¿Sí, ¿Cuatro? Cuatro. Veinte. Trece. 8 9 5 10 9 Después de entrevistar a 130 personas, concluimos que el porcentaje de alumnos con cero materias reprobadas es del 25%, de 1 a 5 materias es del 41%, de 6 a 10 materias es del 21% y de 11 a 23 materias es del 13%. varias maneras para pasar tus materias reprobadas, las cuales son PAES, recursamientos extraordinarios y asesorías. ¿Tú cuál eliges?